Hola, amigos, soy Evelyn Zulca de Quiero Dulce y hoy les voy a enseñar a preparar unas mini tortas para la pascua. Estaba visitando tiendas de repostería y miren lo que encontré. Este molde en forma de huevitos de pascua y lo interesante es que tiene estas hendiduras para que se marque el diseño a la hora que lo horneamos. Generalmente cuando hacemos eh, mini tortas en este tipo de moldes, siempre las decoramos con fondant, o con merengue con algún tipo de crema no pero esta vez a mí se me ocurrió y qué tal si lo eh, decoramos con la misma masa que vamos a preparar para el bizcocho la teñimos y vamos pintando el huevito entonces así cuando lo desmoldemos ya tenemos el huevito decorado y evitamos también de pasadita un poco el exceso de azúcar para los chicos entonces vamos a empezar con una receta básica de bizcocho que ustedes tengan eh, de vainilla o el sabor que prefieran ya yo en otro tutorial les voy a estar enseñando eh, unas recetas para que hagan eh, lo que es queque de vainilla y queque de chocolate para que la puedan usar en todos eh, los videos que les voy a enseñar a decorar entonces les prometo que se los voy a enseñar en otro, en otro video y ahora como les digo, usen la receta que prefieran, eh, la receta que más les acomode. Bien, vamos, yo ya la tengo preparada. Y lo que voy a hacer es que voy a usar colorantes en gel. Tengo amarillo, tengo rosado, tengo negro y tengo celeste. Porque voy a trabajar en estos tonos. Ustedes. Bueno, eligen los colores según el molde que tengan, según el tema que vayan a hacer, eligen los colores que más les convengan. Y lo que voy a hacer ahora es agregar un poquito de esta masa para bizcocho en cada uno de los colores, mezclarlos y empezar a pintar con pinceles de repostería. Bien. un par de cucharadas, me parece que es suficiente por color, y si necesitábamos más, pues teñimos un poquito más, aquí de negro solamente una cucharada, porque es para hacerle los detalles de los bigotes y los ojitos a los conejos. Bueno, ahora estamos en tiempo de Pascua, y esta receta nos va a quedar perfecta. Voy a seguir mezclando, quiero que se mezcle bien, bien, bien. Listo, ahí tengo el color celeste. Bueno, yo lo estoy viendo aquí un poquito oscuro, como que le puse mucho colorante, y yo lo quiero más clarito en realidad, así que lo que hago... Si les pasa esto es que agregan un poquito más de masa para que les dé el tono que ustedes quieran. Ya si les queda masa coloreada y no saben qué hacer con ella, una buena idea es hacer k-pops. otra cuchara, Aquí tengo el negro. Como le dije, solamente para hacerle unos detallitos a los conejos que yo tengo en estos huevitos de, de Pascua. Ahí está. Tengo el segundo color. Ahora voy con rosado. creo que el tono me está quedando un poco fuerte, así que voy a agregar un poquito más de, de masa para bajarle un poco el color, la intensidad del color. Los colorantes en gel o en pasta, acuérdense de que tiñen bastante, como una gotita, tiñen bastante. Yo puse aquí una gota de cada uno y miren la intensidad del color. también, vamos a pegar un poquito más de masa hasta que ustedes vean que les queda el tono que ustedes quieren que tengan sus mini tortas y ya lo tengo listo, y el siguiente paso eh, va a ser pintar el molde yo quiero que vean bien los detalles donde esté la cavidad del diseño. Ahí debemos pintar con el pincel, con pinceles de repostería. Entonces, yo voy a empezar por el conejito. Y voy a empezar con un pincel finito. Vamos a ir usando eh, diferentes grosores de pincel, según eh, la parte que tengamos que rellenar con un pincel finito, voy a hacerle los ojitos, creo que voy a poner esto a un costadito para que ustedes lo puedan ver mejor, bien, ahí estoy pintando, y los bigotitos. Bien. Ahora eh, yo lo voy a hacer el conejito en rosa con celeste, así que voy a usar un pincel mediano porque voy a pintar todo el conejito. Aquí voy a dejar ese espacio de las orejitas para que a la hora de poner la, la masa de vainilla se queden de ese tono. Bien. Acá sí mucha paciencia, pero el resultado va a ser satisfactorio. Así que vale la pena tomarse su tiempo. Además esto es algo que pueden hacer con los más chiquititos. A ellos les gusta pintar, así que esto va a estar eh, bien para que puedan entretenerse un rato con los chicos. Bien, Vamos a ir pintando así, poco a poco, rellenando cada espacio. vamos avanzando la verdad es que cada vez que, que uno va a las tiendas de repostería quiero comprarlo todo porque sacan todas estas novedades y bueno yo quería compartir con ustedes esta receta este vídeo para que tengan otra opción de cómo decorar sus mini tortas. Y como ya les había dicho, así también vamos a, a quitarles un poquito de azúcar, el consumo de un poco de azúcar a los chicos, porque el fondant es básicamente de azúcar y también todas las cremas que se elaboran para decorar las tortas también son básicamente de azúcar, entonces aquí estamos evitando un poquito esto, solo van a comer el quequito y lo van a tener ya decorado de una forma vistosa y va a estar llamativo. Vamos pintando. Acá con los bigotitos vamos a... No vamos a repasar el pincel sobre los bigotes. Acá es importante que solo dejemos caer un poquito la masita para no remover lo que ya hemos pintado. ¿sí? No queremos que se nos manche. Aquí lo mismo. Ahí voy a dar un toquecito que caiga la masa nada más. Porque no quiero yo que se manche el diseño. terminado con el color rosado y ahora voy con celeste ya va tomando forma nuestro conejito vamos poniendo los colores y vamos haciéndonos una idea de cómo nos va a quedar la naricita se la voy a hacer de color celeste y acá tiene una corbatita que también la quiero pintar de color celeste Y yo voy a seguir pintando los otros conejitos y los otros huevitos hasta terminar para luego eh, colocar eh, la masa del bizcocho de vainilla. Ahora este huevito de Pascua lo voy a, a pintar con celeste. voy a acomodar por aquí para tenerlo más cerca y que no se me vaya a caer sobre el conejo. Bien, ahí vamos pintando. La idea es esparcir la masita y que no nos quede ningún espacio en blanco. voy a usar aquí, celeste en la parte superior y en la parte inferior es tradicional ya se está haciendo una costumbre en nuestro país que por semana santa a los niños se les regalen los huevitos de chocolate entonces, acá tenemos una novedad con estas mini tortas de huevos de Pascua para entregarles a los chicos y sorprenderlos. Y si quieren aprender a hacer los huevitos de Pascua de chocolates, pueden entrar a mi blog que se llama Entre Tortas y Cupcakes blogspog.com. La dirección va a aparecer al final de este video. Ya, termino acá con el celeste. Y ahora voy a usar... Amarillo, voy a poner amarillo por aquí. Como les dije, van a tener que tener a mano varios pinceles de diferentes eh, tamaños, de diferentes grosor para poder ir acomodándose al diseño de su molde Muy bien. voy a poner también amarillo en la otra línea que tengo aquí Me parece que este pincel está muy grueso, así que voy a cambiar de pincel. Bien, vamos a terminar aquí con el amarillo. Acá me acomodaba más este pincel más delgadito para pintar esta, esta línea y bueno si ustedes no tienen tiempo de hacer estos huevitos también pueden visitarnos en facebook búsquenos como quiero dulce 1 quiero dulce y el número 1 y ahí van a ver todos los productos que tenemos para ustedes Bien, ahora con rosado voy a hacer el diseño de las flores Uh -huh. A ver, vamos a buscar otro pincel. Vamos al rosado por aquí. Vamos a hacer las flores alrededor para que el centro quede del color del bizcocho. Listo, ahí tenemos una seguimos aquí siempre les traemos novedades fáciles de hacer y que los van a hacer que ustedes queden muy bien cuando los presenten para sus eventos o si los quieren dar como regalo bien yo voy a seguir con los otros huevitos hasta terminar de pintar todo el molde bueno ya están terminados ya he pintado todo, todas las mini tortas y ahora lo que voy a hacer es llevarlas a congelar por 20 minutos que es el tiempo que nos va a tomar precalentar nuestro horno así que lo voy a poner en una bandeja y lo voy a llevar al congelador por 20 minutos eh, unos tips que les quiero dar es que cuando ustedes estén pintando cuando estén en este paso no agreguen mucha cantidad de masa esparzanlo bien pero no agreguen mucha cantidad de masa porque si no lo que va a pasar es que se les va a desbordar y se va a manchar todo su diseño. Bien? Entonces, me lo llevo al congelador y vuelvo en 20 minutos, ¿bien? Y ya los tenemos. Aquí están nuestras mini tortas de Pascua. Los horneé por 25 minutos a una temperatura de 180 grados y luego los he pasado a una rejilla de enfriamiento. Los desmoldé una vez que estaban bien fríos. Y espero que les haya gustado y que los preparen para estas Pascuas. Si te ha gustado este video suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima vez. Chao.